Y sean bienvenidos amigos de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dar like, comentar y suscribirte al canal ya que de esa manera seguiremos creciendo en esta comunidad, ahora sí empecemos con las noticias. Y es que el futbolista de Santos Laguna fue convocado por la selección de Uruguay para el arranque de la eliminatoria de la Comebol rumbo a Qatar 2022, Brian Lozano entró en la lista de Oscar Tavares para disputar el inicio de las eliminatorias con el cuadro charrúa, la selección de Uruguay se enfrentará a Chile y Ecuador a finales de marzo en busca de lograr el pase al mundial de Qatar 2022. 2022, Lozano ha visto actividad en las nueve jornadas que van de clausura 2020, en donde ha anotado en dos ocasiones y cuenta con tres asistencias. Y en otro tema, Brian Lozano no pierde de vista a su ex capitán. Pese a que han pasado casi dos años desde que Carlos Izquierdo salió de Santos Laguna para cumplir su sueño de jugar en Boca Juniors, el mediocampista Charrua, Brian Lozano, sigue de cerca a su ex capitán. A través de su Instagram, el jugador sudamericano publicó un par de historias en donde mostró que estaba viendo el partido en el cual vio actividad el ex Carlos Izquierdo. Cabe recordar que apenas en el último mercado de traspasos, Brian Lozano estuvo en la órbita de Boca, debido a que el exdirectivo Guillermo Burdizo lo quería para reforzar el equipo, el cual hace unos días se coronó campeón en la Superliga de Argentina.